yo eh, mi cabello de esta manera Primero porque me gusta, me siento bien Me siento tranquila, me siento auténtica Llevo mi cabello de esta manera Porque es una forma de expresarme Es una forma de resistencia Es una forma de decir estoy aquí Y así me quiero sentir Llevo mi cabello de esta manera Porque es una parte de mí Es una parte que aprendí Y es una parte que respeto de mí también Soy una mujer que utiliza se peina de distintas maneras. Tengo una peluca, hay veces utilizo pelucas lisas, crespas, onduladas, porque siento que eso me define, eso me define en los momentos de mi vida, cómo estoy, cómo me siento, cómo quiero verme, cómo quiero proyectarme. Entonces siento que utilizar pelucas para mí es seguridad, no solo cómo las lleve, sino en que un día no me quiero peinar y me levanto, me la pongo y ya, porque mi cabello es diverso.